La verdad es que nunca me imaginé que mi madre muriese por suicidio, pero supongo que sería que es porque es incomprensible para mí, ¿no? Y una cosa incontrolable que dices, no puede ser que esto me suceda a mí, ¿no? Bueno, lo más impactante para mí fue que me cambió mucho la imagen que tenía de una persona que se suicidaba, ¿no? Porque para mí era alguien, pues, que no tenía nada en la vida, que no tenía trabajo, que no tenía familia, que que realmente no tenía ninguna, ningún sueño por, lo, por el que seguir adelante, ¿no? Y es una cosa que, pues que no entraba dentro de mis planes, de mis esquemas. Que el instinto más primario de cualquier animal es la supervivencia, ¿no? Y cuando esto falla, pues es porque es un problema, ¿no? no es una cosa natural que suceda. Así que primero eso, que, que se paren, que tome conciencia de lo que les sucede y que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque porque tú lo sabes, en el fondo. Sabes cuando empiezas a, a, a portarte mal contigo mismo, quizá cuando empiezas a tener pensamientos es autodestructivos o cuando a nivel de conductas también te empiezas a alejar de la gente, eh, eso dejas de comer, dejas de hacer tus cosas. ¿no? Quizá lo más complicado de esto es que es muy progresivo ¿no? y no te das cuenta. La, la gran suerte, ¿no? el milagro de encontrar una asociación de la Cecilia Borrás, la de SAS, que era específica bueno, para el tema de, del suicidio, concretamente, que me fue de mucha ayuda, pero muchísima. Hice un grupo de, de soporte con ellos que duró aproximadamente unos diez meses y, y era todo con gente que había perdido también a alguien por suicidio diferentes pérdidas. En mi caso era la madre, en otros era el hijo, en otro el padre, el hermano, ¿no? Y para mí fue muy, un paso hacia adelante defini bueno, muy definitivo, ¿no? que, que te ayuda durante un periodo de tiempo pues, a empezar a gestionar todo este proceso que es el duelo, ¿no? que, que parece que sea interminable, y, pero bueno, poco a poco se, con ayuda es más sencillo. Yeah. Mm -hmm.